Creo que necesito un café para esto... uf ¡Ay, Dios! Y no sé por qué estoy nerviosa, pero ok. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a este canal. uf Amigos, estoy nerviosa. Ayer o durante la semana estuve eh, practicando mi speech para, pues, para presentárselos en este video, ¿verdad? Um, así que lo que están por escuchar va a ser totalmente improvisado O sea, ya estaba practicado, ¿verdad? Pero ahí fueron surgiendo más cosas Así que, eh, pues nada, quiero agradecerles muchísimo, muchísimo A todas las personas que han venido llegando al canal Todas las personas que se han venido sumando De verdad que estoy muy agradecida por... por no sé, como por todo el acogimiento que me han dado aquí en la comunidad. Estoy muy emocionada, estoy realmente feliz de estar aquí, con ganas de seguir en el proyecto porque es un proyecto que inició hace dos años y realmente que nunca imaginé que iba a estar eh, viviendo todas estas cosas, conociendo personas, haciendo proyectos, uniéndome con más personas yo sé que no he sido constante también en el canal pero parte de eso es por una, por mi mala organización y dos, porque pues también mi trabajo básicamente soy yo no organizándome bien, ¿saben? ajá, porque se puede organizar todo. La comunidad o nuestra nuestro nicho ha ido creciendo de poco en poco. Tanto aquí en YouTube como en Instagram. Y la verdad es que estoy sumamente agradecida. De verdad no tienen una idea de cómo estoy de agradecida. Así que eh, muchas cosas van a cambiar para el próximo año. Y... Um, cosas para, para bien, eh, yo quiero traerles más contenido, quiero interactuar más con ustedes, por ahí también quiero hacer algunos clubs de lectura, eh, no sé, o sea, cosas así, así que me vendrían bien algunos consejillos de, de organización de tiempo, ¿saben? De organización de tiempo porque de verdad que soy un desastre con ellos y también agradecerle a todos los amigos que he estado haciendo aquí en la comunidad, de verdad no tienen una idea de cómo... Eh, los adoro de cómo de verdad los aprecio bastante a todos y cada uno de verdad cambiaron mi vida este año eh, creo que todos cambiamos la vida de todos y estoy sumamente agradecida por eso y más que un año muy gacho para todos creo que fue un año de aprendizaje para absolutamente todos y hay que, no sé, yo por ahí siempre les digo a mis amigos que Um, hay que abrazar la temporada y esa temporada hay que abrazarla bien hay que, ser, eh, hay que ser la parte de nosotros y lo más importante es tomar lo mejor de esta temporada así que Uf, yo de esta temporada me llevo muchas cosas buenas y muchas cosas que debo ir mejorando conforme el tiempo. También sé que a muchos de nosotros se nos adelantaron muchas personas que fueron parte importante en nuestras vidas. Así que a todas las personas que perdieron algún familiar, les mando un enorme, enorme abrazo. Que siempre exista paz y mucha armonía en su casa. Este video simplemente fue para agradecerles absolutamente todo por este año. Y eh, pues nada, aquí como dice en el video de aquí abajito, este video es agradecimientos y bloopers. Así que ya fueron los agradecimientos y los dejo con los bloopers. Espero que se diviertan, que se rían mucho y bye. Nos vemos el próximo año. Bye. Ay, viene el tren. ¡No! otra vez otra vez no no no para este booktag para este booktag quiero etiquetar a algunos de mis amiguitos en YouTube y a la primera para este para este booktag quiero etiquetar a algunos de mis amiguitos en el porque me estoy tardando mucho ok Ay, ya, ver si... ya me tardó un churro Hey, ya no dejamos de grabar. ¿Ya? Y.. Dale, acción. Ay, Dios, me voy a caer. No voy a caer. Ay, que te Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. Me encuentro muy, muy emocionada ya que este video forma de.. ya que este video forma parte de BookTube no está muerto. ¿Y qué es eso? Pues es.. Ay, oh, se puso es muy negro. Ay, sí siento, Ay, es cierto. Ya aprendí la cama. No mames, a ver una. A ver, espero verme bien. Déjame ver. Hacer... bonito y acción no no no haces la caminata y haces la volteada escalofriante y pues este tiene este año tiene ah por qué otra vez no si sea, apúntate cabrón ya lo no, peor es que yo iba así. Te lo juro iba así como de... Es de como no se va a dar cuenta y que te veo yo de hoy. La, la cual consiste... Es que quiero que salga todo de corriendo y no puedo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. A mi... Espero que me esté viendo bien porque va a sentir una tonta si no se ve bien. Que por su fachada es un poco extraña. Pero, pero guarda. <risa> ok, otra vez.